Saludable. Miren, en el día de ayer en horas de la tarde, desde el Palacio Nacional de la República Dominicana, el, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el licenciado Antoliano Peralta, anunció a la República Dominicana, anunció al país a través de redes sociales y de los canales adecuados, ¿no? y los canales comunes por los que ellos anuncian ese tipo de actividad, que el gobierno presentaba el proyecto. 5G. Eh, la gente ya está familiarizado con la idea del 3G, sabe que es un sistema de comunicación vía Internet que lo utilizan los celulares, el 4LTE, bueno. Ahora el 5G. En el marco de una rueda de prensa, en la tarde de ayer el gobierno dio a conocer el proyecto 5G con el cual pretenden ofrecer las plataformas adecuadas para ofrecer más conexiones de forma simultánea. Con ello, pretende descongestionar el servicio de Internet con altas velocidades con mira a la transformación digital del país, lo que sin dudas contribuiría al inicio del año escolar, el teletrabajo, entre otras necesidades. Dijo que con este proyecto pasaríamos del atraso a la vanguardia en la tecnología en la República Dominicana, el primer mandatario explicó además que en la actualidad es indispensable para el crecimiento del país, pues con crisis a consecuencia de la pandemia ha demostrado que la tecnología es un motor de desarrollo en todo el mundo. Por ello es una necesidad fundamental. Para explicarnos en términos llanos en qué consiste la tecnología 5G, sus implicaciones, sus factibilidades en un país como el nuestro, en donde hasta la fecha no se ha garantizado la electricidad 24 horas. Tenemos con nosotros al encargado de header, o sea, la cabeza de la comunicación acá en Telenor, a Fermín Concepción. Está aquí a mi izquierda y bueno, buenos días, Fermín. Buenos días, Fermín. Buenos días. días, Fermín. ¿Cómo, buenos días. ¿cómo, cómo, ¿Cómo está? Estamos bien, ¿No gracias por la invitación que iba a ser una Estrella de la Televisión. Eh, bueno, la verdad, <risa> yo he participado en otros programas, anteriormente he eh, tenido una sección de tecnología. Es un pero... chiste mío. Ah, sí. <risa> Cuéntanos, explícanos qué es esto, con qué se come este asunto, qué es esta vaina, como dice la gente. Bueno, el 5G no viene más a el término, se hace referencia a la quinta generación de la evolución, vamos a decir, o la quinta generación de equipos de que ofrecen las, las telefónicas para la conexión inalámbrica de celulares. Okay. Eh, básicamente, lo que venimos a ofrecer, como mencionaba la nota de prensa del presidente, era es eh, mayor velocidad, mayor densidad de conexión y un sinnúmero de features como me mejor latencia, que, vamos a decir, mejoran la experiencia de usuario en general. O sea, hay muchas eh, cantidades de velocidades, o sea, teóricas, vamos a decir, uh -huh. en donde se podría llegar hasta 10 gigabits por segundo, podríamos obtener latencia, en laboratorio de menor a 10 milisegundos y un sinnúmero de cosas que más adelante podría mencionarles pero que en laboratorio es una cosa y en la práctica a veces no necesariamente se traduce. Sí. Entonces el 5G déjame para que la gente Ajá. más o menos entiende, el 5G es como cuando usted tiene eh, el agua de la calle que lo que llegue es un chorrito y entonces pa enciende la, la bomba, básicamente, llega un chorro porque la, la cisterna suya está llena de agua, usted enciende la bomba y sale un chorro que cualquiera lo tumba, es más o menos eso. E exactamente, ya. más o menos así. Entonces, eh, actualmente en la República Dominicana, ¿en qué nivel estamos? Vemos ahí que presentaron unas imágenes, ¿verdad?, de las diferentes generaciones, eh, eh, 1G, 2G, 3G, 4G y ahora uh -huh. se está hablando de las 5G. ¿Dónde estamos nosotros ahora mismo como República Dominicana? Bueno, eh, creo que estamos en el paso uno, en, en pañales, vamos a decir. En uno? ¿Cómo? Claro, porque de... es que, es, es que estamos, eh, eh, o sea, estamos hablando de un despliegue de tecnología que tienen que hacer las telefónicas. Y a la vez se le tienen que asignar ciertas licencias. Si ves en, en la nota de prensa estuve estuvo leyendo, eh, se va a hacer el proceso de licitación de las licencias porque se tienen que asignar a cada proveedor, a cada telefónica, un rango de frecuencia claro. que pueden utilizar para desplegar la tecnología. Ellos podrían tener los equipos. Podemos asumir que ellos tienen los equipos y tienen todo. El despliegue de 5G, debido a que tiene mayor densidad, o sea, soporta mayor densidad. El alcance es menor al 4G, porque utilizamos eh, la banda de los de los 20 GHz y, y demás hacia arriba. O sea, de los 30. Uh, 2, la misma banda en que se transmite la señal de radio. Exact, exactamente. exactamente. Megahertz. O, Ajá. O sea, un, lo, actualmente. Hertzio, una palabra. Uh, uh -huh. después, eh, para que entiendan. Más acabado. Eh, para que tengamos acabado, los 2.5 eh, GHz y 3.5 GHz es lo que se le denomina que podríamos tener una mayor, mayor velocidad. Actualmente los celulares se conectan entre los 600 y 700 MHz, eh, pero tienen que ser asignadas, como le dije, también después se habla de, de la banda milimétrica, que estamos hablando ya de 40 GHz hacia arriba. Todo esto conlleva un despliegue de equipos de alta densidad, que no es lo mismo, por ejemplo, que con, si podemos, la imagen en número, número 3, eh, nos ayuda la producción, eh, podemos ver ahí en una imagen sencilla cómo en realidad lo que se va a ver en un futuro cercano es una con, convergencia entre el 4G y el 5G, porque la, la abran, por favor, con, con el 5G okay. eh, tenemos mayor densidad, como dijimos, pero tenemos menor alcance, debido a que las... Eh, frecuencias más altas son más susceptibles a los a los obstáculos como las paredes y demás. Porque eso quiere decir uh -huh. que tendríamos más, mucho más antenas para Exactamente, para y, el, y ahí es donde pongo en duda que se pueda desplegar antes de iniciar uh -huh. el año escolar este tipo de antenas, este despliegue masivo uh -huh. se, siempre se habla de 5G para áreas urbanas donde hay mucha densidad de, de personas eh, juntas pero también me da suspicacia de cómo el gobierno pretende ofrecer a los usuarios dispositivos que se conecten a 5G, porque pueden entender de que los dispositivos 4G automáticamente no van a tener un software para. Porque eso no es de software, eso es de hardware. Por ejemplo, este teléfono que yo tengo aquí, esto es un LG, qué sé yo, viene siendo como de, de la era de la prehistoria, pues yo no soy un, <risa> Sí. Eh, ¿Cómo es? G5. G5. Dicen los muchachos que es G5, mira, yo no sabía. Bien, eh, yo tengo este teléfono, ¿a cuánto está navegando esto? ¿Sabes qué? O sea, en teoría tú pudieras alcanzar velocidades de hasta 400 megabits por segundo. ¿Y en teoría. Pero ¿Eso? en la práctica tú llegas a 100 cuando no hay mucha gente conectada. Porque el problema del Internet es que, aunque tu celular tenga la capacidad para llegar a eso, recuerda que siempre te dicen velocidades de hasta. O sea, tú podrías llegar a esa velocidad si no hay congestión, si está el ancho de banda disponible, un sinnúmero de factores. Pero cuando se nos conectamos todos con los celulares, ahí es que viene el problema, donde tú en 4G... Normalmente andas navegando de 10 a 20 megabits por segundo. Fermín, uh -huh. hablar eh, de tecnología, de los avances que son imprescindibles en estos momentos, eh, como, eh, como nosotros como país en subdes o sea, un país subdesarrollado y los retos que tenemos en muchísimos ámbitos básicos elementales como nación, no quiero decir que la tecnología pasa a un segundo plano, porque, como te decía al principio, es imprescindible. Pero tenemos nosotros cumplido los retos de esa tecnología que ya tenemos, cuando hablamos de 3G o 4G. O sea, en República Dominicana se tiene el usuario, tienen los dominicanos a capacidad este servicio de Internet, cuando ya estamos hablando de un 5G, que ahora es que vemos que las grandes naciones del mundo están compitiendo por obtener eh, el, el principalía en este tema. Y que uh -huh. ya nosotros estemos hablando de llegar ahí cuando uh -huh. pienso y que todavía no hemos logrado todo en lo que tiene que ver con el 3G y 4G. Uh -huh. Estamos saltando de burro a camioneta. Eh, <risa> ahí está. Lo, lo que yo pienso en lo personal es que eh, el acceso a internet actualmente en el país aún está muy costoso. Porque si estamos hablando, cuando el gobierno habla de este tipo de, de, de acceso y de tecnología, se supone que es para darle conexión o conectividad a las personas que no tienen, por algún motivo, eh, facilidad para tener acceso a Internet. Si lo vemos desde un punto de vista, el 5G viene a resolver lo que es el área urbana. Y en el área urbana tú tienes los proveedores de servicios de Internet, como Telenor, y tienes la, la la demás, las otras compañías. Entonces, si estamos hablando de áreas remotas, donde es más fácil tú llegar de manera inalámbrica hasta llegar de manera cableada, porque el cable hasta ahora, o sea, la fibra óptica, tenemos mayor capacidad de, de velocidad que inalámbrico. Pero, o sea, me resulta como que el acceso a Internet, el costo del acceso a Internet aún es muy costoso. Y no sé cuál sea el plan del gobierno si es que van a, hacer, a ofrecer algún tipo de subsidio, porque en Estados Unidos eso se hace, o sea, el gobierno ofrece un subsidio para las personas, para el acceso a Internet, porque se considera como una necesidad y se le da incentivos a la compañía y para que ofrezcan este servicio a menor costo. Pero actualmente pienso que parte del, del plan del gobierno es eh, o sea, hacer algún tipo de acuerdo con las telefónicas, porque aquí estamos hablando exclusivamente de telefónicas, y es, se va a hacer una licitación de licencias, se obtiene, eh, esas licencias se venden por miles de millones de dólares, el 5G es en el aire, que va a estar? Exactamente, básicamente sí, es en el, el aire. De época, y ¿sí? debido a que tiene mayor capacidad, se habla de que no solamente sea celulares, sino que tú podrías tener laptops, computadoras y demás conectadas en un residencial normal a la, a la red 5G. Pero ve, vuelvo a lo mismo, hasta donde tengo entendido, las computadoras que se licitaron para ofrecer para el tema de la educación, uh -huh. porque estamos hablando del tema de educación como el gobierno, sí. no tienen capacidad para 5G. Y si lo tuvieran... No, pues eso sería ah, entonces es entonces estamos claro. hablando... ¿verdad? Puedo, puedo, estamos ¿puedo hablando? equivocarme, porque puede eh, ser no, que... Estamos sí. hablando el, el, el de que, por ejemplo, pienso. si este dispositivo eh, no logra, por ejemplo, en, en conectarse verdad, a 5G, uh -huh. eh, o sea, tiene que ser especial o tiene que ser actualizado. Claro. Eh, claro. Tienes que tener un hardware nuevo Por ejemplo, actualmente existe el, el, el No un software, sino un hardware El hardware, claro El dispositivo tiene que actualizarse dura. Tiene ¿sí que ser compasivo que posiblemente yo, yo tenga que botar este teléfono en caso de... El eh, quiero no, porque tú y yo coge 5G Pero en el caso de no, las computadoras No, que porque se les... el término que él tiene de 5G Es simplemente ah, un término no. De G5 eso No, es. No exacto Este, no es, eh, este es G5, eso no se sabe Claro, yo lo que 7 mil pesos, hace como tres años que yo di por esto o sea, yo no sé. No, para que tú entiendas los teléfonos que actualmente están soportando la tecnología 5G, de los más baratos que sean decentes, vamos a decir he visto, andan de los 700, 800 dólares eh, de ¿Eh? los más destacados de los más, más destacados sí. que Mega es el, el Samsung Galaxy S, el, eh, S20 y el Ultra y el Note 20 Ultra tienen una versión en 5G, si te das cuenta esos ah, teléfonos sí. tienen Tú tienes Galaxy, el Galaxy 20, S20 y tienes una versión que es compatible con 5G. O sea, o sea que, no todos lo tienen. Que esto que yo tengo aquí con relación al 5G es un disparate. Tendrías que votar. No, no funciona. Sí, pero simplemente esa tecnología Ay. no te sirve. Pero para que no. Me quedé, me, me quedé atrás entonces. Pues, eh. Pero para que no perdamos la esperanza, como le dije, lo que yo veo que y lo que se ve en el futuro cercano es una convergencia entre el 4G y el 5G. Porque las compañías telefónicas tampoco es que te van a desmantelar todas las antenas 4G de la nada. Para Pero nada un dato importantísimo, 5G. Fermín, vamos a hacer énfasis en esto. Las computadoras que, que están siendo dotadas a los estudiantes y a los maestros, tú percibes o entiendes, porque no está la información, Ajá. no lo podemos afirmar, tú también Exacto. lo dices, que no están eh, adaptadas o que su nivel de tecnología no les permite usar lo que es el 5G. Exactamente. Entonces supone que el gobierno debe de tener esto claro, debe de saberlo, porque… Es... Exactamente, entiendo que se haría una nueva licitación o en su defecto se a, eh, comprarían los dispositivos para adaptarle la, la, la conexión a eso bueno. O en su defecto, porque es otra alternativa, con las telefónicas, conocemos los famosos modems inalámbricos eh, que se utilizan portátiles sí. Se ofrecerían este tipo de modems a las personas para que se conecten Ok, pero una, una pregunta, ¿qué opciones tendría ¿Qué? el Estado, bueno. el Estado Dominicano, para conjurar, digamos, el problema de la conectividad sin necesidad de llegar a este término del 5G, porque es lo que tú acabas de decir, implica más tecnología, una gran inversión, no todo el mundo podrá conectarse por los equipos que, que no tiene ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿a qué otra opción pudiera tener? Bueno, en, ahí es un término, o sea, hay muchísimas opciones, okay. pero básicamente yo lo que creo que se debería hacer y se ha hecho en algunos casos, es un impulso con las proveedoras locales de internet. Por ejemplo, en el caso de Telenor, Telenor Exacto. llega a muchos lugares remotos donde la gente ni siquiera tiene acceso a internet. Podría tener acceso inalámbrico, sí es cierto, pero esa persona puede costear un, el, el, lo que cuesta un plan en... En, en una inalámbrico. telefónica, inalámbrico. Y viene el tema también de la, del límite del de, de ancho de banda que siempre le ponen las compañías. Sí. Todo esto se podría lograr si se logra un acuerdo, pero al final de cuentas creo que la mejor apuesta sería a los proveedores locales. Obviamente que los proveedores locales también ofrezcan cierto tipo de garantía, porque si estamos hablando de la educación de una persona que necesita estar ahí, que necesita verlo, no podemos tener un servicio. Que, que esté deficiente. Fermín. Se oye hablar de que el 5G crea problemas de salud y hay una, una, una masa de gente que está en contra de este nuevo sistema por un problema de radiación. De, bueno, tú seguro habrás escuchado eso como experto en el tema. ¿Qué hay de cierto en esa información? Bueno, yo en lo personal, como persona ha sido a la tecnología, todas estas... Eh, teorías conspiracionistas, porque eso es lo que son, <risa> eh, están en eso, o sea, ahora el acceso a internet ha, nos ha resuelto un problema en el tema de que eh, todos tenemos acceso a la información, pero sí. también todos tenemos voz. Y a veces hay personas que simplemente por el hecho de, de querer decir o porque se le ocurrió una cosa en la cabeza, lo dicen, lo escriben en una página de internet y encuentran personas que a la vez... Creen en eso y se crea un eco. Entiendo. Pues, algo tan descabellado sí. como creer que a esta altura del juego la tierra es plana, tú vas sí. en, en internet y encuentras un sinnúmero de no, videos y de personas que afirman. Los terraplanistas. Ajá, los terraplanistas. Entonces, <risa> esto es un problema real que tenemos y que no sé de qué manera se podría solucionar porque, ¿cómo tú le cambias la convicción que tiene una persona? Sí. O sea. Bueno, Tú puedo tratar, el... pero o si sea, al final de cuentas él dijo que eso es lo que él cree sí, que eso es claro. así. Sí, sí, sí, sí. Vamos a aprovechar para saludar a así. nuestro compañero Francis Rodríguez, que ya está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. Carolina Yeryan, amable televidente, el invitado a nuestro público que cada mañana nos perm permite entrar a sus hogares. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y pidiéndole inteligencia para entender estas cosas, sobre todo esta del 5G, cuando apenas en mi celular ayer, yo tratando de navegar, siempre me aparecía 3G. Sí. Es decir, que para mí es un tortuoso camino del engaño y de la mentira que hay, hemos vivido en la República Dominicana. Indotel nos regula, aquí, to, aquí se vende un servicio que no te dan. ¿Qué bueno. hacemos nosotros hablando de esto? Bien. Yo estoy en contra de, de hablar de esto. Fermín. <risa> bueno. vino eh. En contra de hablar de eso. Yo entiendo bueno. el punto. Yo le hacía básicamente esa pregunta. Bueno. O sea, y ahí esa. Cuando, esa, esa. nosotros eh, estamos. ¿Qué tú opinas? Como tecnológico, sé que apostarás a, a los avances, a la modernización y a lo que debe de ser eh, ir eh, caminando hacia el futuro en lo que tiene que ver con la tecnología. Pero sabemos ¿Qué tantos problemas tenemos nosotros aquí con la, con la conexión? En la, en la plena ciudad no te entran llamadas, el internet es pésimo. ¿Por qué no fortalecer esas fuertes debilidades que tenemos hasta tanto? Se logre cerrar más la brecha digital que hay en la República Dominicana y avanzar a algo que es una odisea prácticamente en estos momentos. Como hablaba nuestro compañero, el tema es que aquí eso sería lo correcto que mejoremos el servicio que tenemos, que tratemos de, de, de mejorar, de dar calidad al servicio y que Indotel haga su función de regular, porque que, por ejemplo, hay cosas inaceptables como el tema de que tú a veces tienes que intentar cinco y seis veces para hacer una llamada y un sinnúmero de cosas más de problemas, de eh, conexiones, un sinnúmero de cosas. Pero sí sería lo correcto a, a, a mejorar lo que tenemos antes de avanzar, pero ¿qué pasa? Eh el 5G, o sea, el avance, el mercadeo, eso es lo que vende. Y todo el dominicano pomposo, vamos a decir, que quiere aparentar y decir, eh, va a querer tener el servicio. Porque hasta ahora tú buscas un plan de datos de, de las compañías recientes y tú tienes que dar alrededor de 3 mil pesos para tener un, una conectividad decente. O no conectividad, cantidad de, de gigas sí. de, de, decente. Porque si estamos hablando que vamos a hacer videoconferencias y que vamos a hacer a consumir muchos videos y a enviar muchas cosas, pues entonces el, el consumo de datos va a ser masivo. Entonces, entonces tú no podrías hacerlo con, con 500 megas. Tú con no datos podrías... móviles nadie aguanta eso, eh, videoconferencia eh, y llamadas. Exactamente. Eh, ¿Entiendes tú que al momento, por ejemplo, de lo que tenemos actualmente, olvidémonos del 5G, que hasta ahora es una promesa, ¿verdad? A lo uh -huh. que tenemos actualmente, a partir del día 2, de noviembre, cuando se conecten aproximadamente 2.800.000 estudiantes, más unos 100.000 eh, maestros, más todas las universidades, todas las empresas, ¿aguantará el, inter, eh, el Internet de la República Dominicana este, este consumo? Bueno, cuando tú dices de la República Dominicana, sí. Pero ahora, que la compañía proveedora de servicios de esos usuarios, cuando recibe esa conexión masiva, aguante, son otras 500, como decimos. Esa es la <risa> es, bueno. o sea, porque recuérdate que, que, vamos a decir, si hablamos de, de, de conexión de ancho de banda, tenemos. O Al sea, parecer el gobierno no. sabe esto, Fermín, entonces, que está apresuradamente buscando otras opciones. Sí, porque se supone que hay expertos. No, eso sí, es. pero es que yo, yo pienso que para el inicio del año escolar es algo platónico, muy platónico, sí. tú pretender que tú vas a tener un despliegue de 5G. Y a cuáles lugares tú le vas a llegar, o sea yo no lo veo como la solución a, a corto plazo y qué Sé yo, claro. estaríamos hablando de 3 o 4 años y además la inversión que se tiene que hacer en dispositivos que claro. sean compatibles con 5G y a quienes tú le vas a entregar quizá, esos dispositivos. Van quizá a ir. Fuera, eh, eh, ampliar lo que tenemos hasta ahora, claro. trabajar eso y luego cerrar esa brecha tan fuerte. Exactamente, que no en los celular. campos remotos donde la gente no tiene acceso, garantizar de que sí tenga señal, de que sí tenga. Pero tú te mueves en, en algunas urbanizaciones de aquí y tú no tienes señal de celular. No hay señal. De, de celular. Es Entonces, un eso es un tema que hay que cubrir porque tú tienes que tener cobertura. Con 5G tú no resuelves cobertura, tú resuelves densidad. Y en la densidad, estamos hablando de las ciudades principales, bueno, pues tú tienes muchas alternativas, que usted, no todo el mundo necesariamente. ¿en esos no. Una pregunta. En la ciudad, hay muchísimos sitios una donde pregunta, hay internet. Usted tiene conocimiento de las computadoras que el gobierno ha estado otorgando al, a la escuela a los estudiantes, si tiene capacidad 3G o 5G. Eso es lo que explicaba anteriormente, de que sí. usted estuviera aquí, de ah, que pero, hasta pero, donde ¿no? yo tengo entendido, esas computadoras no tienen ningún modem eh, de, tre, eh, de 5G. Tal vez lo tengan de 3G, pero se podría co conseguir un dispositivo adicional o en su defecto cambiarle la tarjeta de conexión. Pero hasta donde tengo entendido, no lo, 70, tienen. Mil 60, no lo 70, tienen. mil 70 70.000. Eh, computadoras que se anunciaron que se entregarían. Tráigan los muchachitos para que ponerle una tarjeta a cada una. Eso va a ser infructuoso. Ajá. Eh, Fermín, tú como técnico en el área, eh, sabemos que el gobierno ha entregado una cantidad importante ya de dispositivos, básicamente a, a los docentes. Eh, el gobierno anterior había entregado eh, dispositivos a algunos estudiantes, una cantidad mínima, y se espera que el gobierno actual entregue a la totalidad de los estudiantes. Cuando comiencen a dañarse estos dispositivos, que sabemos que no son de la, de la, de la mejor calidad, ¿pudiera esto representar algún tipo de problema, el tiempo que dure para, para repararse un equipo de eso, volver a la casa, que el niño… Conversando con mis compañeros de, de departamento de, de aquí de Telenor, precisamente yo le hacía, hacíamos, hicimos ese debate hace unas cuantas semanas, de que cuál sería la logística para la reparación de esos dispositivos Tomando en cuenta que están en las casas de los estudiantes sí. Porque es un dolor de cabeza o sea, Y tú, hasta a, a cierto punto, tú no puedes darte el lujo de que Por o Y razón que al estudiante se le dañó el dispositivo Ah no, pues tuvo que durar dos semanas sin coger clases, ¿cómo es? O sea, o sea eso no, es, no se justifica Entonces tiene que haber una logística y una preparación Que hasta ahora yo no conozco pero eso debería ser algo Como un reemplazo de emergencia Como cuando tú tienes un seguro de un celular Que se te dañó A ti te cambian el celular, te dan otro Y en lo que va el camino te resuelven Si se te va a cobrar, si no se te va a cobrar Eso es como tú, cuando, tú tú te cuando tú vas a la estufa Cuando tú arreglas la estufa ¿Verdad? Que te dañó la estufa, entonces te prestan en una estufa en lo, Para que tú sigas cocinando Un servicio O cuando tú compras el gas Que hay, hay compañías que vienen y te traen un tanquecito Tengas resueldamente mientras tanto en lo que no, sí, pero no una te pregunta, una voy a, un, voy a hacer un cruce aquí Una pregunta a Yayan no. Una pregunta a mí No, no, le voy el a pedir Fermín, <ríe> eh, Fermín <ríe> discúlpame A mí no me problema. ha gustado eh, Fermín tiene mucha, mucho conocimiento Es fluido pero yo quiero que me diga eh, un temita a Yaryan. Yaryan, por casualidad, ¿se planificó alguna estrategia para evitar que las compraventas se llenen de estos equipos? Uf. Llévatelo cumple. Yo lo dije desde el principio. Yo lo dije desde el principio que cuando el tío, que es adicto o lo que sea, o el hermano que, que consume o que le gusta beber romo, no encuentre, la ve lleno, la computadora bro. o ve la tablet cerca dice está ahí es. y se la va a llevar pero, mi, pero está por Dios, romo de de aquí te el romo mío de hoy, o la cosa de hoy y además esa parte Ay, importante Dios. que se supone que Yo en, no cada, que en cada región o en cada municipio bien, excusame, debe de haber de equipos de, equipos de, de técnicos listos para reparar esos equipos, porque Exacto. un niño por ejemplo eh, que se le daña una computadora que se le cayó una tabla lo que sea entonces va a, va a perder la clase eh, si no encuentra dónde ir a llevar rápido eso para que lo arreglen y no le va a pagar 1.500 pesos, 2.000 pesos a un técnico de manera privada, porque imagínense ustedes. No, y se Mira, supone que no debería, porque no, es un no, dispositivo claro, no, del de no gobierno. Ser. Mira, una pregunta. No lo dije, Tú, que son un disparate eh, dentro de tus de tu concepciones, uh -huh. pero no me caso. Eh, Hay tiempo, Te lo dije, tendrá un tiempo el, el, el gobierno dominicano para utilizar esta tecnología para los fines que pretende o que se pretende, que es el tema de la educación a, a distancia? Desde mi punto de vista, no. Okay. Pero el pero. dinero todo lo puede y el, el gobierno, vamos a decir. <risa> se podría hacer una excepción, no sé qué maquinaria tendrá... para una cantidad enorme, no. técnico, la Exacto, Ahora, Ahora, se buscan todas las contratistas del país, se empieza el despliegue masivo y fermín. eso se hace en estos meses, pero... Yo no lo creo. La virtud que tiene ofrece 5G que ha traído incluso. No, pero. Escúchame, un, Francis, un, un, sí, un segundito. Sí, sí. ¿Con cuál es cuarto? Pues el país está quebrado. <risa> pues no lo dijo Abinader que el país está quebrado. ¿Con cuál es eh, cuarto? Sí, lo se lo llevaron todo. Eh, la, la dijo gente. que está quebrado el país. La otra gente se lo llevaron todo. Mira, Mira no, no hablo mal. Eh, mi pregunta va dirigida a. 5G ha traído consigo una rebatiña o un pleito mundial, internacional. China, Estados Unidos Es decir Esta tecnología Que en todo caso Los orígenes del internet Como los dispositivos Y la pantalla táctil Son el producto de la investigación De los estados No del sector privado El sector privado la ha explotado Y la ha hecho suya Que eso es lo más grave Porque por eso es que yo digo Que no nos beneficia en nada su desarrollo, porque tenemos que pagar altos costos. Ahora, actualmente en el mundo, la tecnología 5G se está desplegando, se está desarrollando en algún país, en China, como, o sea, si se, se está, está usando Ah, bueno, sí, en Estados, Unidos, en Estados Unidos se está usando Ya se está usando Ya se está usando, o sea, AT&T y, y Verizon ya han hecho su despliegue de 5G Pero, como les digo, se hace despliegue en zonas urbanas, por ejemplo Y, como les explicaba antes, al principio de Que la pagan, el que paga Con claro, un costo más alto Tienes que pagar, obviamente, la conexión 5G No la conexión como tal, pero sí un plan de datos, generalmente Y cambiar el dispositivo Cambiarlo Claro, ¿Cuánto es que cuesta un dispositivo 5G ahora mismo? Bueno, yo le hablaba <risa> que <risa> el más barato, 800, 800, si, un, 800 dólares, el más barato que dice, un teléfono. El, el, el que se compara para nosotros como el acatel de aquí. Eh, bueno, sí, qué? podría decir que sí. El Pero, por ejemplo, <risa> actualmente los teléfonos que son... Porque 5G, cuando, uno, cuando uno lo miden, te miran a ti, ya, no, pero ya tiene un iPhone, y después dice, pero ¿y qué hace un acatelcito ahí? Sí. Y entonces lo, le hacen cosas a uno, le hacen bullying. Sí. sí. Eh, actualmente por ejemplo el Galaxy, S Note, el Galaxy S Note Ultra y el Galaxy S20 eh, tienen eh, tecnología, tecnolog tienen los radios para conectarse a 5G Y el Huawei, ¿El Huawei es el principal eh, Huawei sí tiene, pero lo, lo que les decía es que estos dispositivos actualmente están bastante costosos Y como les dije, la conexión 5G la vas a obtener en áreas donde se haya desplegado okay. Y son casi siempre son áreas urbanas Ok, bien bueno, bueno, excelente Bien, señores, la pregunta del día de nosotros es ¿Considera usted que la implantación de la tecnología 5G, que es lo que estamos conversando con Fermín ¿Contribuiría a cerrar la brecha digital en el país? Esa es nuestra pregunta, ahí está en pantalla Así es que respondan. A propósito, Amado, de nuestro invitado en el día de Exactamente. hoy, esa es la pregunta que hemos traído. Si Fermín tiene algo más que señalar, uh -huh. eh, a modo de orientación podría ser a quienes nos ven, porque el tema está en pañales. Si entendí el punto de Amado anoche, o sea, es bueno orientar en ese sentido. Sí, claro. de hecho, general, en la República Dominicana es una innovación hablar de esto ahora sí, mismo. totalmente Es decir que es un asunto... Bueno, yo, pues creo, sea, yo creo que el gobierno ayer lo que está es presagiando un posible fracaso de la conexión de internet eh, de, de, de, del inicio del año escolar y entonces se puso adelante. Es bueno, lo que a, yo. Aguant, aguántalo opino. ahí. Es una opinión. Aguántalo ahí. Vamos a esperar a ver no. si tú al final no. tienes algún mensaje que nos ah, No, para básicamente. Algo a la gente. A la gente. Ah. Que no se deje llevar, vamos a decir, por los halagos de marketing como utilizan las compañías porque a veces podemos decir, ah sí, yo voy a tener 5G y tengo que hacer una inversión en un teléfono 5G pero para conectarte, ¿dónde? ¿Qué tanto tú vas a utilizar ese servicio? Obviamente si tú quieres utilizar tu dispositivo moderno o lo que sea, no hay problema, tú puedes comprarlo pero no necesariamente lo compres porque tiene la capacidad de 5G tomando en cuenta de que yo no creo que en el país, en el futuro cercano, se pueda hacer el despliegue masivo de 5G. Y también tú podrías tener conexión aquí en la ciudad o donde se hagan los despliegues, <coughs> pero te limitas a eso. O sea, no es que tú con eso vas a resolver todos tus problemas ni va a ser la, la, la panacea. Bien, Fermín, tú eres eh, encargado de Jeden en Telenor. Explícame mm. qué es esa <risa> vaina. Bueno, <risa> el heading, o sea, actualmente <risa> sería vendría siendo no, no para que la gente entienda. ¿verdad? Sí, aquí ¿De como qué, de qué, nosotros hermano, de Jeden. ¿De head qué? In. De HEDEN HEDEN HEDEN Encargado sería, de Este viene de la cabeza de exactly. inter, de, del término en inglés eh, y como somos nosotros iniciamos con una compañía de televisión por cable en el cable se le conocía a lo que era el centro de operaciones HEDEN pero actualmente ya Telenor es un ISP o un proveedor de, de servicios de internet y ahora mismo ese departamento se lo podría llamar el NOC o el, el centro de operaciones de redes Network Operations Center ya. Te hacen sí. una pregunta, Fermín, por no, acá No, no, Fermín, pero repite eso, se oyó bien eso. <risa> sí, sí. sí, sí la, la el no, Telenor, Telenor no, está hoy en otra etapa. Sí, que se puede decir, ya no heden sí. sino Network Operations Center. Oh, el centro de operaciones Telenor. La muy mejor muy televisión del nordeste y del país. Eso no hay discusión. Mira, eh, Fermín Gerald escribe, dice Buenos días en el Whatsapp muchachos Que hay de cierto eh, De todo lo que se ha dicho en medio de esta pandemia Que el 5G es solo lo que la Es lo que mayor daño Le está haciendo a la salud y Que está diseñada para reducir la humanidad Donde hay una antena 5G eh, La salud se deteriora Fermín nos habló de eso por suerte. Yeah, eh, como les dije, yo considero Estas teorías eh, conspiracionistas porque hasta ahora no hay un solo estudio de, una, de algo que, que sí demostre Científico, Científico. ¿verdad? No, porque ahora salen una gente que sí, eh, estudio la de la universidad de no sé qué. Y ya, como uno nos, no, hace, no busca más allá de eso, bueno, pues lo cree. como le dijo, todo esto es con, teoría es conspiracionista, puesto que las a, a bandas que se utilizan para operar no afectan al ser humano como tal. O sea, okay. y estamos hablando de niveles de radiación muy mínimos. O sea, es muy mínimo. Eh, bueno, yo le... Hay una analogía que habla de que tú tendrías que recibir alrededor de 500 eh, eh, radiaciones cuando te, te toman la placa. Eh, para tú recibir... Tú, o sea, tú recibirías 500 radiaciones para que te afecte, ¿verdad? En un año. Y un teléfono tiene 10.000 veces menos radiación que eso. Ok. okay. Eh, bueno. Es decir, eh, eh, ahí La esa radio parte. Radio es decir, ah, cuando no. tú te vas a hacer una radiografía en el cuerpo, uh -huh. recibe una, una, una descarga de 500. de 500. No, no. no. no Ajá, no. de mil veces más de lo que tú recibirías. Con el teléfono. Eh, con, con el teléfono. Okay. En un año. En un año. Ya. Y tú tendrías que hacerte 500 radiografías al año para tú. Percibieron algo que te afecte eh, Vamos a decirlo Mira, la es que la gente se hizo, mira <risa> Hicimos un estudio Con Indotel Cuando estaba el, el problema De las antenas en techo En techo Si sí se comprueba Que hay radiación fija A donde hay una vivienda Donde las personas viven Que quizás en el día salgan muy pocas veces Y regresan a su casa y duerman pero está también la planta eléctrica que colocan arriba. Está el, cer, el, el centro de operación de esa antena. Está la verja que le ponen. Y son normalmente en casas, en barrios, que no estaba llegando bien la, la señal. Y se instalan ahí porque reciben una mensualidad. El techo. Sí. Se hizo una resolución en, en, la, en, en la sala capitular de aquí, donde solo se permite antenas en techo en centros comerciales para evitar que sean en lugares de radiación fija Bien. porque los seres humanos se movilizan Bien. pero si sí. sí tiene un alto un contenido radiactivo eh, que afecta a la salud en esas antenas de, de concentración. Ah, exacto. De concentración. Gracias, Francis. Fermín, muchas gracias a ti también por estar con nosotros y aclararnos todo este asunto Excelente, del 5 verdad A ver que, que la gente vaya cambiando. ¿verdad? Pero ciertamente yo pienso que eso que tú decías, que no hay tiempo para meter esto en el carro de la educación a distancia. Felicito nosotros, a Fermín y a Telenor por tener gracias. a Fermín también. Bien, cómo no, gracias, gracias, gracias Fermín, muchas gracias por venir y estar con nosotros. Gracias vamos a, a ver qué invitación. dicen nuestros amigos en el WhatsApp. Así es, vamos a iniciar. En